Hola, ¿qué tal? Soy Mayela García Ramírez y soy cofundadora y directora de la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias. Quiero agradecer la oportunidad que me brinda Femexer y su presidente David Peña de brindarles este mensaje que hago con muchísimo gusto desde una mirada como una organización con más de 20 años de trabajo por el derecho a la salud de las niñas y niños que nacen con enfermedades genéticas que tienen defectos al nacimiento en su sistema inmune, las inmunodeficiencias primarias. En esta oportunidad quiero reconocer el gran trabajo que ha realizado la iniciativa Pensemos en Cebras México y Femexer para incluir en la Ley General de Salud una modificación al artículo 61, fracción segunda, que tiene que ver con el tamiz neonatal es importantísimo avanzar para garantizar el acceso universal a todas las niñas y niños que nacen en México, al también neonatal, que pueda detectar todas las enfermedades que pueden hoy por hoy, de acuerdo a la ciencia, ser tamizadas, por lo tanto detectadas a tiempo, eh, referidas a diagnóstico, a confirmación diagnóstica para su tratamiento y con ello salvar sus vidas. Entonces celebramos muchísimo todo este trabajo que culminará Esperamos con una reforma que garantice ese acceso universal a diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y salvar las vidas de las niñas y los niños. Sin embargo, queremos expresar una preocupación que nos parece importantísima de destacar. En la reforma que se propone al artículo que mencioné, se, se adiciona una frase que dice que se, además de que ya la ley eh, vigente, dice que se promulgará, se propondrá la prevención y detección de las condiciones y enfermedades eh, hereditarias y congénitas y la adición es así como aquellas consideradas enfermedades raras. Esto nos parece maravilloso. Sin embargo, tenemos que decir, nuestra preocupación es que hoy por hoy en México las enfermedades que se consideran raras son solo 20 y son estas, me permito mostrarles a ustedes. Este es un listado del Consejo de Salubridad General, que es la entidad facultada para dar seguimiento a la política pública para la atención de las enfermedades raras. Entonces, ellos han creado este listado de solo 20, 20 enfermedades que son consideradas de esta manera. De tal modo que nuestra preocupación es que esta adición a la ley, con ese espíritu tan importante de, de incluir, de garantizar, de salvar la vida de las niñas y los niños, se restrinja a solo 20 enfermedades. Sabemos que esa no es la intención de las organizaciones que han... Pugnado por esta reforma, sabemos que su intención es la inclusión universal para todas las enfermedades que puedan ser tamizables, tengan o no tratamiento, porque las que tengan, pues que sean incorporadas y las que no tengan también, porque las familias, las mamás, los papás, las familias tienen derecho a saber. Las enfermedades que tengan sus hijos y no estar yendo de una institución de salud a otra y a otra y pasan un año y pasan dos y pasan seis y pasan diez años en estas odiseas diagnósticas sin encontrar el diagnóstico y al final sus hijas y sus hijos fallecen o tienen graves secuelas y discapacidades. Hago este mensaje como un llamado respetuoso a que nos unamos junto con estas organizaciones que tienen este liderazgo en esta reforma, a que nos unamos con las legisladoras y legisladores que tienen que ver con, con la facultad de aprobar las leyes para que sea enriquecida esta iniciativa, para que realmente cubra a todas las niñas y niños en México con el tamiz neonatal para todas las enfermedades que se consideren que existen más allá de cualquier listado que pueda no tener una entidad pública en México. Muchas gracias. Un saludo con mucho cariño.